Tenemos a... a Andrea, ah, a Andrea sí. Májarres, que es psicóloga, está eh, con nosotros vía Skype y eh, Con quien vamos a conversar eh, sobre todo esto, la ansiedad que, que produce estar en cuarentena Ya sabemos que el dominicano no está acostumbrado a esto Y vamos a ver cómo, eh, eh, cuáles son los planteamientos que nos hace, las recomendaciones que nos va a hacer eh, esta profesional de la conducta Que está desde su casita, buenos días Andrea muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes después de un mes de estar fuera del aire. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bueno, mejorando. Bien, Doctor... casita, como debemos de estar todos. Doctora, que mejore bien, porque la necesitamos aquí con nosotros. Doctora, el dominicano es muy dado a tener una, un estilo de vida poco encerrado. Le gusta estar afuera, compartir, eh, estar de un lado para otro. Y con este encerramiento de esta cuarentena, es un desafío total. ¿Esta ansiedad eh, puede traer consecuencias en la salud del dominicano? Realmente sí, los primeros vulnerables ante situaciones de encierro desde luego son personas que ya tengan ciertas tendencias a psicopatología, o sea personas que de por sí tengan tendencia a la depresión, a la ansiedad o cualquier otro trastorno de la salud mental, pero además de esa parte eh, que desde luego estas personas ahí más que nunca tienen que tener su tratamiento tanto de psiquiatría como de psicología y aquí animo eh, a las personas a que continúen, por ejemplo, con mis consultantes, yo les estoy dando seguimiento vía videollamada porque es muy importante que continúen con su tratamiento porque si no pueden empeorar, o sea, si es una persona que de por sí tiene pensamientos catastróficos, que le teme a la muerte, que le da depresión, que se preocupa constantemente pues con toda esta situación va a estar mucho peor. Pero además de eso, la población en general desde luego empieza a estar vulnerable después de unos tres días, porque bueno, a veces uno por X, Y o Z se ha quedado en la casa un fin de semana, normal, pero ya después de unos tres días resulta una situación un poco complicada. Entonces, para eso eh, es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones. Estamos pasando por una pandemia. Hay un bombardeo de informaciones por redes sociales, por el WhatsApp, por los medios de comunicación en general. Entonces, es importante para poder nosotros mantener nuestra estabilidad no permanecer el día completo buscando información acerca del COVID. Uno, por ejemplo, puede establecer dos horarios. Por ejemplo, digo, en la mañana me levanto, me informo, en la noche veo el noticiero tal... Y me informan. Pero si todo el tiempo estoy viendo acerca de la evolución aquí en los otros países, pues mis estados de ansiedad y mis pensamientos catastróficos, mis temores, van a cobrar mucha más fuerza. Entonces, esto es algo muy importante. No nos sobresaturemos de información, especialmente que murió tanta persona aquí, allá no. Ahora, sí tenemos que, desde luego, tener todas las informaciones necesarias. Con relación a los protocolos de bioseguridad, que esto es otra cosa, ¿verdad? Pero con relación al avance del virus, establezcamos dos horarios. ¿Cuáles son los dos programas que a mí me interesan más? en la mañana, y la noche, mediodía y noche? Que yo entiendo que me pueden informar. Eh, bueno, también sí, sé que hay alguna comunicación especial del Estado, pero no estar constantemente porque esto nos afecta bastante. Y la otra cuestión, y me imagino que a todos nos ocurre, es los niños. O sea, porque es más fácil para nosotros de adultos, entre comillas, comprender que tenemos que quedarnos en casa. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Nos ponen locos? ¿Quieren salir? Entonces, hay que explicarles, pero ojo, no a partir del temor. O sea, no es decirle, no, van a ser, no podemos salir a la calle porque nos podemos morir. No, es a partir desde de un discurso positivo. Es decir, mi amor, para cuidar nuestra salud... Y la de todos los que viven acá en la casa, tenemos que quedarnos en casa. Entonces, ojo como lo decimos. No es lo mismo decirle al otro, para evitar enfermarse, es diferente a decir para cuidar nuestra salud y de las, que no, y de las personas que amamos tenemos que quedarnos en casa. Entonces, mucho cuidado con cómo le hablamos a nuestros niños, porque entonces ellos, desde luego, dependiendo de las edades, no van a tener la misma capacidad de comprender lo que está ocurriendo y pueden entrar en pánico. Entonces, otro manejo. Otro aspecto muy importante es la creación de rutinas. Sí, eh, la tecnología es súper importante. Lo que ustedes decían hace un rato, ver televisión es muy importante, pero... Tiene que haber rutinas variadas, o sea, eh, y crearlas, o sea, creemos un horario, así como en nuestro día a día tenemos de tal hora a tal hora entrar a trabajar, a tal hora almorzar, lo mismo, o sea, creemos rutinas, si nos dejamos llevar de la, del ocio nos va a dar más ansiedad el querer salir, entonces, digamos, de tal hora a tal hora nos vamos a levantar, a tal hora vamos a hacer ejercicio en familia… Eh, a tal hora, de tal hora a tal hora vamos a ver televisión, eh, después alternamos con las tareas que tienen que ver con los estudios de los chicos, porque recordemos que se supone que estamos siguiendo educación virtual y nosotros mismos leer, nutrirnos de otros temas. O sea, hay que crear rutinas. Si no creamos rutinas, realmente la situación de estar en cuarentena se va a convertir una crisis también en términos de salud mental, porque los estados de ansiedad suben bastante. Doctora, eh, una información un tanto eh, que le causa risa cuando uno lo escucha, pero es un tema de eh, analizar. En una ciudad de China, el hecho de que las parejas han estado en este aislamiento eh, ha aumentado la cantidad de divorcios eh, por día, cosa que ha sorprendido y entiende que esto también ha sido parte de las secuelas del COVID-19. ¿Qué usted podría decir esto, el hecho de que las parejas estén el día juntas, el tema de los niños y lo que usted ha citado? Bueno, realmente esto es o una oportunidad de unir la familia o una oportunidad de, o una cuestión de riesgo. Desde luego va a depender de la unidad familiar, de la dinámica y sobre todo de cómo nos comuniquemos en familia. Si somos una familia con buenos puentes de comunicación, pues estos, eh, estos días que vamos a estar juntos no va a haber problema. Va a haber más unión, nos vamos a divertir, aunque es normal, eh, totalmente normal, que cambie nuestro estado de ánimo. Eh, un poco que nos pongamos irritables en algún momento, con el transcurrir de los días, ya cuando llevamos muchos días en, en estado de, de encierro, ¿no? Eh, pero claro, para las parejas que ya tienen una situación de base, eh, que ya hay dificultades, lo que pasa es que muchas veces eh, hacemos una triangulación, lo que llamamos en psicología, que digamos es como distraernos con otra cosa, o sea, tengo problemas en mi matrimonio, pero tengo mi atención en, en el trabajo, o en los amigos, o incluso en otra pareja que, que tenga eh, fuera del matrimonio, entonces, al tener que estar frente a frente durante tanto tiempo, hace que, digamos, esa ropa sucia tenga que salir, entonces, eh, hay que cuidarnos, en el, en el sentido de cómo expresamos nuestras emociones y verlo realmente como una oportunidad de unirnos como pareja, de unirnos como familia y definitivamente si vemos que esto no está funcionando buscar ayuda profesional antes de que esta misma situación de cuarentena genere la ruptura de, de las familias ¿no? eh, aunque también tenemos que recordar que digamos culturalmente hablando Estamos muy distantes eh, a, a la cultura oriental, ellos son más secos, no hay tanto contacto. Digamos, muy hay una importante. dinámica distinta. Nosotros los latinos sí que tenemos más calor, pero sí pueden haber consecuencias negativas para las parejas. Doctora, eh, eh, el encierro causa en muchos casos depresión. ¿Esto podría eh, ser negativo para tener una respuesta más eh, eficiente ante el avance de cualquier enfermedad? Sí, claro. O sea, tenemos un asunto y es que ustedes saben, para poder combatir el, el COVID-19, nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien, ¿verdad? Para poder evitar que nos dé o las que, personas que estén contagiadas para que puedan salir adelante. El sistema inmunológico está estrechamente relacionado eh, con situaciones como manejo de estrés y las emociones. Si no sabemos manejar nuestras emociones, si estamos ansiosos, de mal humor, de tristeza, todo esto también hace una tendencia a que nuestro sistema inmunológico se deprima ¿sí? y nos hace más vulnerables físicamente hablando. Por eso, y acá quiero destacar una iniciativa que ha tenido tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sus docentes, y el Colegio Dominicano de Psicólogos Regional Nordeste donde eh, muchos de los colegas hemos decidido de manera gratuita prestar atención vía virtual a aquellas personas que se encuentren en crisis de salud mental por consecuencia del COVID los temores o por el mismo hecho de tener que estar en aislamiento pueden buscar las informaciones en la página de Facebook Sí, San Francisco de Macorís, donde ustedes pueden ver las fotos y los contactos de más de 20 colegas de nuestra región, de nuestras provincias, de la región nordeste, que de manera gratuita están a disposición de hablar con cualquier persona que entienda está entrando en una crisis emocional a partir de eh, esta pandemia. Excelente. Doctora, eh, la parte de los niños, que es una parte muy sensible, en el caso de los míos pusieron la casa allí de patas arriba, eh, siendo cajas de cartón que encontraron, las picaron todas, comenzaron a pintar, pero yo sé que eso es, va a ser un poquito cansón a, a raíz de que pasen dos, tres días. ¿Qué hacer? ¿Cómo, eh, ¿Qué rutinas inventarse? ¿Qué, ¿Cómo lidiar? Con? Exactamente, porque, por ejemplo, ellos ya pintaron todas las cajas que encontraron. Pero entonces mañana. ¿Para pintar la pared? ¿eh? Sí, sí, verdad. Eh, me pintaron el piso, sé que pintaron parte de una lavadora ahí. Eh, ¿Qué hacer mañana? ¿Y qué hacer pasado mañana? ¿Y qué hacer durante todos estos 14 días? Bueno, la cuestión es lo que dijimos, las rutinas, ¿no? Por un lado, hay que crear el horario. Entonces, creémosles unos horarios de tal hora, pueden ver televisión, tal hora. No es recomendable que dure más de una hora. Ustedes saben por mucho, con aparatos electrónicos, bien sea tablet, eh, celulares, jugando. Eh, esto además le va a aumentar a los niños los niveles de ansiedad. Ojo, los calma por un momento, pero después no los dispara más. Eh, es más fácil cuando en una casa hay más de un niño, porque por lo menos entre ellos juegan. Cuando están como el mío, que es hijo único, es un poquito más complicado. Pero sí tenemos que tener eh, juegos de, de manualidades, ¿no? Con ellos nosotros los adultos a veces no tenemos la paciencia y a veces decimos no tenemos tiempo. Pero la mayoría de nosotros vamos a tener más tiempo para compartir con ellos. Hay que jugar con ellos. O sea, hay que volver a la a la época de jugar a los títeres, dependiendo de, de, de, de juegos que mesa en familia, nos pueden ayudar mucho, que si jugamos domino, que si jugamos parches, eh, cualquier eh, juego de mesa de estos que hay, de rompecabezas o este tipo de cosas, son muy importantes. El realizar también manualidades, eh, hablando en términos eh, de, por ejemplo, incentivar, vamos a hacerle una tarjeta al abuelito, eh, de cómo va a estar, de esto, que si algún miembro de la familia cumple años, vamos a hacer esto. Eh, también tratarlos de, de enfocar hacia actividades que tengan que ver películas, por ejemplo, podemos hacer como una especie de cineforos con ellos donde vemos alguna película y a partir de ahí conversar. Eh, es interesante que, que veamos que varias, por ejemplo, apps que antes tenían costo, las apps educativas, Muchas de ellas están eh, de manera gratuita durante este mes eh, Que son cosas que también podemos aprovechar Incluso varias de ellas no son únicamente para eh, tener presente a nivel virtual Sino que te dan tutoriales de qué tipo de actividades tener con los niños Según los niveles Entonces es muy importante que entremos a las páginas eh, también el espacio de la lectura, aprovechemos la lectura recreativa, aprovechemos los cuentos con los niños, aprovechemos el cantar, el bailar en familia, o sea, vivir y a ellos mismos uno les puede preguntar qué quieren hacer, pero sobre todo para mantenerlos tranquilos, crear horarios, crear rutinas, ponérselos así como se los ponen en el colegio de tal hora tal hora esto, tal hora tal hora lo otro y cumplirlo esto nos va a permitir que nuestros chiquitos sigan manteniendo los esquemas de disciplina que tienen en los colegios y eh, se mantengan un poco más tranquilos. Tenemos que tener presente que los chiquitos eh, hasta ahora pocos se ven afectados, pero sí pueden ser portadores. o sea, Ellos pueden estar llevando el virus sin que desarrollen síntomas, entonces también tenemos que cuidar mucho eh, el contacto que de todas maneras ellos tengan. Bien, muchísimas gracias, doctora. Eh, ¿Algún mensaje breve que quiera darle a quienes nos están mirando en este momento? Sí, eh, hay dos cosas adicionales, dos consejos adicionales para cerrar que quiero darles. Uno, eh, la parte espiritual es una dimensión humana fundamental. Independientemente de cuál sea su creencia, si pertenece a alguna iglesia... El tener momentos de encuentro, desarrollo espiritual, también nos ayuda mucho a calmarnos, al igual que el ejercicio. Otro aspecto con el cual yo soy bastante insistente son los ejercicios de meditación. Entonces... Algo tan sencillo como simplemente en YouTube entrar, mirar si me gusta el yoga, el yoga, si me gusta, eh, así mismo hay muchas, eh, si entran a YouTube, relajaciones, relajaciones ahora para manejar la cuarentena, las hay específicamente, y los invito a que lo hagamos incluso en familia, porque los niños desde los 5 años lo pueden hacer, tienen esa capacidad, desde luego, eh, meditaciones cortas. Entonces, a través de las meditaciones cortas... Mantener rutinas de ejercicio, rutinas variadas en nuestra casa, dar oportunidad a la comunicación a la unión, podemos salir de esto y mantenernos positivos, no tener que estar conscientes que es un problema serio, que tenemos que guardar todas las medidas necesarias para nuestra seguridad y la del otro, pero sin volvernos locos, siendo positivos de que vamos a salir adelante con toda esta situación y buscar ayuda profesional. Si definitivamente usted entiende que solo no pudo, busque ayuda profesional, los colegas estamos a disposición, incluso si necesitan, porque hay personas que, ojo, van a necesitar medicación para poder estar tanto tiempo en sus casas, también es necesario que se comuniquen con los psiquiatras. un paréntesis para ahí, disculpe. Poder... Usted dice que hay personas que, eh, que no sufran de depresión, o sea, que estén sanos. ¿Podría darse el caso de que necesiten medicación para estar tranquilos en sus casas? Claro. ¿Cómo? Sí. Así es. Bueno. Después wow. de muchos días, no con pocos días, pero esto le puede pasar, por ejemplo, a las personas que son muy activas. ¿sí? Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, llevo un mes en mi casa por la situación de la cirugía, no he salido dos veces nomás a chequeo médico y es una situación bien compleja y han tenido que poner medicación para dormir porque soy muy activa. Uh. Entonces es normal que eso ocurra. Bueno, pues agradecer inmensamente a la doctora Andrea Manjarres que ha estado con nosotros vía Sky, la tecnología, llevándonos o llevándonos, trayéndonos toda esta información tan pertinente en momentos como esto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, que estén muy bien. Espero que sigan las recomendaciones y que sigan las redes sociales de los psicólogos, sí. que allá daremos bastantes tips de más actividades y cómo manejar esta situación. Doctora, por favor, la dirección otra vez en las redes sociales, que y ahorita no se ¿Puedo nos poner ahí bien. el título? Ok. La página de Facebook es Psicólogos y Psicólogas de San Francisco de Macorís. También en la, en la página Codopsi, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, tanto en Instagram como en Facebook la pueden encontrar. Y en, mi, en mis redes sociales también, Andrea Manjarre Psicología, encontrarán muchos tips para poder superar estas situaciones. Así Muchísimas es. Gracias, gracias, doctora. La gracias, gente doctora. Que, que tome nota de esas de esas direcciones que acaba de dar la doctora, porque realmente en este momento todo el mundo va a necesitar de las orientaciones de los psicólogos. Así es. Gracias, doctora. Bien. nosotros. Hasta luego, que estén muy bien. Igual Ay, usted. Se recupera pronto. Sí, vamos gracias. nosotros a darle lectura a algunas de las personas que nos han escrito. Tenemos muchos mensajes y continuamos con el contenido. El 0164 dice, ¿cómo es, ¿cómo es que hay empresas exponiendo a su abajo, personal? Abajo. 0164 dice, las empresas que no venden alimentos ni productos alimenticios irresponsables es lo que son. Esta cuarentena es a todo. La vida de un ser humano es más importante. Sí, sí. Sí. es más importante que el dinero. De mañana.